Eh, amigos de la hora de Hurlingham, estamos acá con la historia necesaria. Esta ya debe ser la cuarta entrega. Cuarta, sí. La cuarta entrega. Con Pablo Ambrosetti decimos cambiar para jugar un rato, porque después de todo, si tenemos los, los elementos, ¿por eh, qué no jugar? Cambiar el, el decorado. Cambiar el decorado. Entonces, un lente más abierto, nos sentamos más relajados charlando. Eh, bueno, Pablo, presentate y contale a la gente de qué es lo que vas a hablar sí, el día bueno, de hoy. bueno, este, es todo un desafío porque nosotros estamos saliendo en la primera edición de sábados, ¿verdad? Claro. Y el sábado nos vamos a encontrar todos en veda electoral. Ah. Entonces este, hay que budizar el ingenio para hacer equilibrio dialéctico y no cometer un desaguisado y decir algo que, que pueda ser malinterpretado o objetado. Por lo tanto... Nos pareció que es interesante. Pero, disculpa, o sea, yo ya veo una lista de vecinos sí. que dicen, yo estoy dispuesto a objetar y a todo... Eso, ya... Para evitar esa movilización ya una, espontánea... Hay 100 personas, y dispuestas se está haciendo en la puerta eso. del canal, mm. eh, hemos decidido eh, traer justamente la historia de la construcción social del derecho al voto a lo largo de la historia. Qué bueno. Uno tiene, a ver, nosotros hasta la altura del siglo XXI tenemos naturalizado eh, el ejercicio del voto, lo tenemos rutinarizado, Buenísimo. lo tenemos inclusive hasta en cierto sentido devaluado y considerado como un trámite burocrático en, en el que sentido, lamentablemente sí. muchos compatriotas eh, no logran ver la potencialidad que tiene. Pero también hay que decir que el hecho de la participación electoral de las grandes mayorías es un fenómeno histórico muy reciente en la historia. Es decir, uno tiene la idea de que siempre las autoridades políticas fueron el resultado de la participación popular en elecciones libres, y esto no es así. Sí. No hay que irse muy atrás en el tiempo. Es más, podríamos partir desde la actualidad. En la actualidad, eh, la democracia este, pluripartidaria con participación masiva o universal de los ciudadanos es un fenómeno acotado a algunas regiones del mundo. Otras regiones no lo tienen. Claro. Toda la región de Oriente Medio, eh, con la excepción de Irán, que es una república desde, desde 1979, y es el, eh, Irán es el único país árabe donde las mujeres tienen el derecho al voto garantizado, por ejemplo, eh, pero toda la zona de la, del Oriente Medio, Arabia Saudita, Oman, Kuwait, todos los países que podamos nombrar, son monarquías, son monarquías cerradas, cerradas de origen teocrático, verdad sí, sí, este, sí. donde la participación política de hombres, y en especial de mujeres, está totalmente vedada. En el África subsahariana, es decir, en, el, en lo que habitualmente se llama el África Negra, todo lo que está desde el sur del, del desierto del Sahara hasta Sudáfrica, en realidad países con participación política pluripartidaria en África hay pocos, el más sólido debe ser seguramente Sudáfrica, que lo tiene desde el año 1994. Es un sí. fenómeno también bastante nuevo. Este, gracias a Mandela. Gracias, gracias a los pobres 28 años que pasó Mandela preso sí, sí. y a la lucha del pueblo Y que confricano. cuando salió no se le ocurrió decir, vamos a vengarnos, no, sino no, que no. dijo, vamos a construir algo ahí. Este, um, algunas zonas de Asia, donde también todavía existen... Este, um, Existen este, monarquías de origen divino, como Bután, por ejemplo. Birmania también tiene. Birmania tiene una dictadura militar desde hace años. Este, bueno, y sí, en las zonas de Europa, en las zonas de América, eh, tenemos, eh, en el norte de África, tenemos participación política a través de las elecciones. En nuestro país, vamos a decir así, si bien formalmente nuestro país tiene el nombre de República Argentina desde la sanción de la primera Constitución en 1853, el grado de participación política de la ciudadanía en ese contexto, mediado del siglo XIX, era mínimo. Para que nosotros nos demos una idea, el gobernador o el juez de paz o el, este, o el mismo presidente que eran elegidos, o los diputados y senadores que eran elegidos según lo establecía la Carta Magna, eran elegidos en elecciones que, de piso por empezar, no contemplaban la participación política de las mujeres. Por supuesto, no contemplaba la participación política de los pueblos originarios, que vivían recluidos en lugares llamados eh, reducciones, donde prácticamente el Estado no ingresaba. En 1853 todavía teníamos esclavos en la Argentina. Esto parece difícil de, de creer, pero todavía estaba. Es más. Eh, eh, Dalmacio Vélez Arfil, que antes de ser un club de fútbol fue un tipo, fue el que escribió el, el Código Civil de la Argentina. Bueno, eh, él se inspiró, por decirlo de una manera muy delicada, en el Código Civil Brasileño. El Código Civil Brasileño vigente hasta 1890 tenía un capítulo... Un capítulo que se llamaba textualmente de la reglamentación de la compra y venta de entes semovientes bípedos parlantes. O sea, de la reglamentación de cómo vendemos cosas que se mueven, caminan en dos patas y hablan. O en Brasil se vendían y se vendían y se compraban muchos loros. Sí, estaba pensando en eso. O estamos hablando de esclavos. Estamos hablando de gente. En 1890, ¿no? O sea que en nuestro país la participación política desde mediados del siglo XIX. Nunca había escuchado esa expresión sí, sí, sí. tan terrible. Si, sí, sí. Ni siquiera le queda reconocer eh, de que está vendiendo gente. Es necesario bípedo, parlante. deshumanizarlo para claro. poder este, cosificarlo. ¿no? Mm. Por lo tanto, en nuestro, en nuestro país en esos años, mediados del siglo XIX, eh, ¿quiénes estaban autorizados para votar? Los varones, mayores de 21 años en aquel momento, nativos los inmigrantes quedaban absolutamente excluidos, que pudieran acreditar residencia, libreta de trabajo, es decir, un patrón, alguien que dijera, sí, este hombre trabaja para mí, que sean letrados y que no tuvieran un certificado de buena conducta dictada por el juez de paz. Ese señor se presentaba el día de las elecciones, donde se iban a producir las elecciones, que podía ser una escuela, que no había tantas, podía ser un juzgado de paz, que no había tantas, o lo que era más común podía ser la iglesia o la comisaría del pueblo. El señor se presentaba y tenía que manifestar por escrito y ante testigos a, a, a quien votaba, lo que creaba las condiciones objetivas para que hubiera fraude, coerción, presión, compra de votos y una cosa más sencilla, no existía el empadronamiento de los ciudadanos ni los documentos por lo tanto ese mismo sujeto pensemos 1860 podía ir al juzgado de paz de Morón votar, subirse al caballo irse al juzgado de paz de San Miguel y hacer lo mismo qué claro. control podía haber sobre eso y además imagínate que de repente tenés alguna persona que uno conoce tantos, lo mismo, que sea medio rebelde y que va a la comisaría y deja y, y tiene que manifestar Delante del comisario, que está acá y le muestra, ¿no? Así, muestra el arma y le dice, voy a votar en contra tuya. Me parece que es una situación un tanto descabellada. Claro. Bueno, este, según lo, lo, los estudios demográficos de los politicólogos que se han dedicado a estudiar esto, en, eh, hasta finales del siglo XIX la participación electoral estaba reducida a el 2% o al 5% de la población total de la Argentina, de acuerdo a las regiones. Es decir, que el título de república era un título meramente simbólico. Claro. ¿Por qué ocurría esto? Porque es una forma de garantizar que los cargos públicos estén siempre monopolizados en las manos de las mismas familias de la oligarquía terrateniente. Esto que se notaba en Buenos Aires se notaba muchísimo más en el interior y cuando más nos, alojábamos, nos alejábamos de los centros urbanos eh, era, era más evidente. De ahí que nosotros veamos en ciertos apellidos patricios, eh, apellidos que se repiten en la administración del Estado en los cargos públicos. Era bastante común que una familia caudalada de terrateniente Tuviera el mismo apellido, el comisario, el intendente, el juez de paz y el futuro senador. El tipo decía: ¿Y yo qué culpa tengo si somos una familia tan grande? Numerosa. Claro, somos muchos, este... muchos hermanos. Es decir, que el voto, por como lo conocemos ahora, hace 150 años directamente no existía. Obviamente, eh, por más deseo que tengan los grupos de dominante de mantener el status quo, la historia tiene un, una dinámica propia. Y no se basa en los deseos de los grupos dominantes, sino en algo que se llama objetivamente la correlación de fuerza, Como los distintos sectores que integran la sociedad civil, eh, asumen sus disputas y las desarrollan. Desde finales de 1860, vamos a ponerle como un número estimado, hasta las primeras dos décadas del siglo XX, Argentina fue, en proporción, no en números objetivos, el segundo país del mundo que más inmigrantes recibió. El primero fue Estados Unidos, por claro. lejos, porque aparte es un país gigantesco, que en ese momento fomentaba abiertamente la, la inmigración, y el segundo fue el nuestro, en el cual llegaron inmigrantes de toda Europa, de, de, toda Europa, de parte de Oriente Medio, o sea, los famosos turcos, que no eran turcos, sirios, es, ay, van, ibanese, ibanese, ibanese, pero co, eran sirios, ibaneses, pero venían con pasaporte turco del Imperio Otomano, por lo tanto se les dice turcos. Este, los rusos, que no eran rusos, eran claro. ucranianos, bueno, expulsados es. por Catalina la Grande sí. y por los zares de Rusia, y todos los este, inmigrantes del centro-sur europeo, este, más los inmigrantes británicos, mayormente irlandeses, sí. sí. Burlingame es un ejemplo de eso, sí. este, que comenzaron a poblar toda la zona de la pampa húmeda argentina, la Mesopotamia y Cuyo principalmente. ¿No? Eh, la mayoría de estos inmigrantes que venían eran, hablando a gran, Por empezar, venían familias. Y después la inmigración judía. Bueno, por eso todos lo, lo, lo, los rusos. Ríe, claro, sí, no. Los mal llamados rusos. Claro. Que porque eh, no eran rusos, pero claro. venían expulsados con pasaporte ruso. Anda un polaco a decirle que, que es, es ruso si no es judío. judío. Bueno, <risa> entonces, ese crisol de razas del que siempre nos enorgullecimos en el Río de la Plata, en Argentina tiene un, un ejemplo claro. Y estos, estos inmigrantes que llegaban eran. En muchos casos, labriegos, es eh, decir, campesinos que venían a trabajar la tierra, no a, no a poseerla, pero labriegos, suizos, franceses, que eran tamberos, vascos, piamonteses, lombardos, centralmente, eh, y muchos de ellos obreros calificados: ingleses, alemanos, rumanos, sí. rusos, polacos, polaco, checoslovacos. La inmensa mayoría de estos inmigrantes, que llegan a nuestro país, llegan con sus costumbres, con su, con su acervo cultural, con sus prácticas comunitarias, uh -huh. participan de la vida activa de la, de la comunidad en la que se insertan este, formando sociedades de fomento, centros culturales. Nuestro país tiene una, un, una tradición poco, pocas veces reconocida de albergar, a grupos étnicos y religiosos que en otro lugar del mundo tienen conflicto, y aquí no lo tienen. No lo tiene. Argentina tiene la comunidad, eh, en proporción, volvemos a decir, la comunidad judía y la comunidad islámica más grande del continente, se asentaron más o menos en la misma zona, región de Cuyo, y no ha habido grande conflicto, prácticamente no ha habido conflicto, era bastante común los cansamientos interreligiosos, es decir... Una sociedad relativamente armónica en términos culturales. En general. En línea general. Un porcentaje muy, muy grande. Es así. Es así. Es así. Ese es un, es un plus. Es un plus, un plus que un tenemos más. como país que no es vemos. Un, es un plus que no se ve porque, digamos, que la gente se enfrenta en Europa, se enfrentan en Medio Oriente, en todos lados. Si y vos decís, acá las comunidades. No pasa este, nada. Se mantiene tranquila, tienen, se relacionan sin ningún tipo sin ningún de problema, problema. Nada visible. Es, obviamente siempre habrá dos Pensiones, o tres, pero no pasa nada. Pero no pasa nada, es normal. Ahora bien, esta gente, además de todo eso, tenía también su memoria histórica. Y en Europa, ya desde mediados del siglo XIX, había una lenta pero continua extensión del derecho a la participación política, por lo menos de los hombres. Y había una experiencia histórica que si bien terminó en derrota, que fue en 1848 la famosa comuna de París, sí. cuando los obreros y los intelectuales se enfrentan al, al imperio francés de Luis, de Luis Napoleón este, y crean esa ciudad autogestiva con voto universal extensivo a las mujeres y hablan de socialismo, de Estado laico, este, eso que si bien terminó en derrota política, crea las condiciones para, en ciertos sectores de, lo, de las capas populares y de las capas medias europeas, la idea de que la democracia era un valor, la participación política era un derecho y las relaciones entre el capital y el trabajo, por lo menos había que regularlas de otra manera. No estaba bien que los patrones se abusen de los obreros. Aparte en Europa en esa época la gente realmente vivía muy mal. Claro. Entonces las experiencias populares... Eh, más allá de que pudieran luego ser derrotadas, no era una cosa que pasaban al olvido, sino que todo aquello positivo que tenían se, se acumulaba, acumulaba en el acervo. Y entonces otro decía, vamos a volver a probar porque la gente vivía en una condición muy, muy mala, muy, muy mala. Es, es, es, esa oleada inmigratoria que llega aquí entonces comienza a insertarse en la sociedad y al mismo eh, Argentina, criolla, y al mismo tiempo interpelarla. ¿Cómo es posible que mi hijo, aunque yo sea piamontés, o sea, no sé, croata, o sea francés, cómo es que mi hijo, mis hijos, que van a nacer aquí, no van a tener derecho a la educación, no van a tener derecho a la universidad, no van a tener derecho a la participación política? ¿Cómo es que yo trabajaba en una fábrica de Londres, donde tenía garantizado... Eh, el sábado inglés, las 36 horas de descanso desde el medio del sábado al domingo sí. y vengo aquí y esto no existe. ¿Cómo es que allá se reconocían la existencia de los sindicatos y acá esto todavía está en veremos? Es decir, comienza a haber una serie de tensión en la cual la corriente inmigratoria hace un gran aporte y la corriente criolla, que siempre tendemos a, devalu a devaluarla, la aprovecha, se la apropia. Es decir, comienza a haber una interesante mixtura entre la experiencia que traían estos recién llegados, y, la, y, y las ansias de transformaciones que tenían los sectores populares, que tenían a la, a la vez su memoria de lucha política a través de la montonera, los caudillos federales, el enfrentamiento con Buenos Aires. Y que en la vida cotidiana, porque cuando uno menciona así este, la historia que es, es así, también uno tiene que sacar y decir la vida cotidiana porque la gente no estaba todo el día en montoneras, no, no, no. no estaba todo el día en revoluciones. Entonces La gente en el campo y la gente más humilde en toda América Latina vivía mal también, pero de mal a peor. por supuesto. Entonces es ahí donde él dice que se mezclan las experiencias que traían los inmigrantes europeos y los gauchos, nuestros pueblos originarios y demás, la verdad que este, la pasaban de peor es poco. Entonces Mirá, ahí se hizo toda esa pintura. ¿no? Es, Siempre es bueno, digo yo, recordar la vida cotidiana, qué te pasa durante todos los días. mucho tiempo ¿no? se planteó que, por ejemplo, la, una muchos historiadores han intentado entender que el, la organización sindical, las ideas de izquierda, las ideas liberales, son como flores exóticas trasplantadas por los inmigrantes. Lo cual parte de una premisa desde nuestra opinión equivocada, que es creer que había tierra arrasada acá, que acá no había nada. Y durante mucho tiempo se dijo que la primera huelga en la historia argentina fue una huelga de tipógrafos. Los tipógrafos son los antepasados tuyos de como periodistas, sí, digamos, sí, sí, en la ciudad de Rosario en 1878. Hace no tanto eso he demostrado que era falso. Que la primera huelga registrada en la Argentina es una huelga de los trabajadores de Saladeros de Entre Ríos en 1856, Sabes cuántos inmigrantes participaron de la organización de esa huelga? Ninguno, eran todos criollos. Claro. Es decir, eso, esa idea de creer que hay pueblos que luchan y otros que son más dóciles, orilla lo levemente discriminativo y hace desconocer que los pueblos tienen conflictos y que intentan solucionarlo con las herramientas, la inventiva y, y lo que pueden hacer en la coyuntura histórica que les toca. ¿no? Y, y por ahí suponen, vamos a hacer un poco bueno, sí, si, decir si, supuestamente que no son discriminativos. Yo diría que hubiera estado bueno decir, mira, no sé. <risa> Mirá, no sé. Sí, sí. No tengo documento. Todo lo que venga de afuera necesariamente es bueno. Este, no lo sé, no tengo documentación y cuando aparezca veremos, claro. ¿no? Porque después la documentación de, de, desnuda. Desnuda, claro. otro tipo de cosas. Pero básicamente creo que había una previa de ignorancia, sí, sí, de, de no conocer y, de, y no saber. Y ¿no? bajarle el precio a, a lo local, ¿no es cierto? Claro. Esa, esa idea. Bajarle el precio a lo local. De, de que nuestro país. Tiene una ciudad que le da la espalda a, al interior y mira embelezada, boquiabierta y casi babeándose a todo lo que viene de Europa eh, en nuestras clases dominantes y lamentablemente en nuestras clases intelectuales a veces ocurre. ¿no? Lo cierto es que para finales del siglo XIX comienza a haber en nuestro país una conflictividad social sumamente incómoda para los sectores dominantes. ¿Por qué? Porque los sectores dominantes se encuentran, por un lado, con una economía, eh, va, palabra que se usa ahora, una, una variable macroeconómica extraordinaria. Argentina era, entre enormes comillas, el granero del mundo. Producía una gran cantidad de granos, carne congelada, lana. Argentina, desde 1887 hasta la actualidad, es el segundo exportador mundial de lana. El primero es Australia, el segundo somos nosotros. Gran exportador de granos, de trigo, de cebada, sí. de azúcar y de carne congelada. Eh, ahora, eso no era un negocio para el país. No, era un no, negocio para, para la minoría que, que se quedaba los con la renta aduanera la tierra, y los, yo, dueños los dueños de la tierra. Los dueños de la vaca, los dueños de los granos. Porque no era una producción estatal, era una producción privada. La inmensa mayoría de los trabajadores rurales vivían en condiciones de semi esclavitud donde una parte importante de ellos ni siquiera percibían su jornal en dinero, sino en los famosos vales de proveeduría, donde el patrón de estancia te daba un vale para que vos lo cambies con, por alimentos en un almacén, que era del mismo, era del mismo dueño, y los trabajadores urbanos de las ciudades como La Plata, este Ensenada, Berisso, Buenos Aires, Avellaneda, trabajaban en jornadas extensísimas, agotadoras, sin ningún grado de derecho social, ni un reconocimiento laboral sin aguinaldo, sin jubilación, en condiciones de insalubridad terrible. Lo que ya conocemos. Sí. A ver, esas condiciones crean la, la emergencia de las primeras experiencias de organización sindical. Argentina es pionero en la organización sindical del continente americano. Y la primera aparición es de corrientes políticas, agrupaciones políticas abiertamente opositoras por lo menos al gobierno y en algunos casos al sistema capitalista en su conjunto. Y ahí aparecen el movimiento de los anarquistas, que en nuestro país y en Uruguay fue sí, fuertísimo, sí. hasta bien entrado en 1930. Eh, Argentina tiene el privilegio de ser el primer país del continente que hace un acto por el primero de mayo. O sea, bien. en 1886 se produce el, el famoso acto del primero de mayo donde este, se, se ahorcan a los dirigentes de la ciudad de Chicago, los mártires de Chicago, sí. y en 1890, el primero de enero de 1890, el primer acto del continente americano, sacando a Estados Unidos, que era donde había ocurrido el hecho, sí. se hace en conmemoración y se toma el Día Internacional de los Trabajadores, es la Argentina. A través de la fundación de una agrupación de distintos sectores políticos que se llama, llamaba Comité Obrero Internacional, que es el germen de lo que luego va a ser años más tarde, en 1896, el Partido Socialista. Partido que fue muy importante en la Argentina hasta bien entrado los años 60. Este, y también el desarrollo de, de una corriente sindical de origen francés que se llama Sindicalismo Revolucionario, pensada y diseñada por un político y sindicalista francés llamado Georges Sorel, que plantea la organización de los sindicatos por rama de la producción, es decir, no importa si vos sos yesero, si vos sos colocador de cerámico, si vos sos albañil o si vos sos este, pintor. Vos tenés que organizarte en un sindicato de los trabajadores de la construcción. ¿Por qué? Porque eso da fortaleza al reclamo de los trabajadores Claro, o sea, para conjunto. que no se atomice. Para que no se atomice. Eso que inicia como un reclamo meramente económico, queremos la jornada laboral, queremos... Marca también dos cosas, que los sectores subalternizados, porque en el sistema capitalista no hay sectores subalternos, hay sectores subalternizados. En el sistema capitalista no hay pobres, hay empobrecidos. Claro. En el sistema capitalista no hay países subdesarrollados, hay países empujados al subdesarrollo. Claro, o sea, lo, lo, lo importante es que uno tiene que entender que uno no es. No es, lo hicieron. Nace, claro. y no es natural ser, sino ejemplo, que te, te imponen. empujan. Te empujan y te dicen, mira, a ver usted, un sello, usted va para allá. Usted, un sello, va para qué no, Estos sectores subalternizados que comienzan a reclamar trato justo en sus condiciones de trabajo, lo que están también empezando a plantear, consciente o inconscientemente, es una disputa política. A ver, yo como trabajador soy sujeto de derecho. Si entro a una hora del trabajo, tengo que saber a qué hora me voy. Exacto. Tengo que recibir un salario digno, si me enfermo, no tengo que venir. O sea. Y al mismo tiempo comienzan a entender que eso implica la disputa con el aparato del Estado y con el poder, que es el que le garantiza al poder económico poder hacer lo que quiere con vos, ¿no? Claro, pues, recién le habló y yo decía, exacto, tienes razón, claro, yo lo naturalizo porque soy de las generaciones. Esto que está que naturalizado. Ya, este, han naturalizado por suerte el haber conquistado esos derechos que hasta, hasta los mártires de Chicago y después, uh -huh. mucho tiempo después, era, podía ser motivo de que el obrero o el dirigente social como mínimo perdiera el trabajo y como máximo perdiera la vida. Sí, sí. Entonces, este, claro que todo eso estaba en pos de, de decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué necesitan los poderosos? ¿Cuántas horas necesitan que trabaje esta persona y que no reclame nada? Y si reclama algo... ¿Qué hago? Y le mandás la policía. Sí, la policía lo... No tenés policía, mandale el ejército. No tenés ejército, y mandale algún varón con armas que tengas por ahí. Lo cierto es que a estos reclamos de los sectores subalternizados, de los sectores empobrecidos, comienza a sumarse desde finales del siglo XIX el reclamo de lo que hoy llamaríamos clase media, concepto muy discutible, pero vamos a tomarlo porque es popularmente es aceptado. Eh, en términos científicos sería la pequeña burguesía, digamos, ...de eh, maestros, comerciantes... ...algunos chacareros con una pequeña porción de tierra... ...abogados... ...muchos de ellos, primera o segunda generación de argentinos... ...que comienzan a decir, a ver... ...yo soy argentino desde hace dos generaciones... ...estudio, tengo mi negocio, trabajo... ...pago mis impuestos... ...¿cómo es esto? ...que no tengo ni voz ni voto en la elección... ...de los representantes que, que imponen la ley... ...que después me rigen a mí... ...¿cómo es? ...a ver, ¿qué impide... Que yo, en tanto mi, condic mi condición de argentino, no sea un ciudadano. Y esa corriente de crítica, no al sistema económico, pero sí al sistema político, es la que se expresa en una agrupación sumamente fuerte hasta la actualidad, eh, que se llamó originalmente la Unión Cívica, que luego se va a transformar en lo que se llamó la Unión Cívica Radical. El 26 de julio de 1890, esos sectores... Medios urbanos, medios rurales, acompañados de sectores de trabajadores, intentan, en medio de una crisis económica, derrocar al gobierno conservador de Juárez Elman y exigirle la, que se creen las condiciones para la participación política de los ciudadanos. Ese intento de revolución, que pasó a la historia con el nombre de Revolución del Parque, cuyo máximo dirigente es un, un gran político, que es, uno de, es el padre fundacional de la Unión Cívica Radical, eh, Leandro Alem, este, Leandro N. Alem, este, que si bien terminó en derrota, obligó a la oligarquía gobernante a entender que este sistema político de asfixia era sencillamente insostenible en el tiempo. Es interesante para los que son más, más jóvenes, que de repente están viviendo en la capital federal, y que la pasean y que dicen que lindo. que busquen? Porque están, están en Google y muy bien remasterizadas fotografías sí. de la revolución del parque, donde eran este, bolsas de arena... este sí, combate marina, callejero. Tira, combate sí, sí. callejero, tipo guerra civil, este, muy duro, muy duro. ¿Y qué sucedió en el mismo lugar este, que están viviendo ahora? Es importante verlo eso. También territorializar la historia. Este, es decir, esto pasó acá. Sí. ¿Y por qué pasó acá? ¿No? Después vendrán otro tipo de preguntas claro. que no es este el tiempo. Estábamos este, rememorando y contando a los chicos que googleen y que busquen las fotos de los sucesos del parque, que era una guerra civil. Bueno, ese hecho crea las condiciones para que la oligarquía gobernante de esos años, no por bonomía, sino por inteligencia política, tenga que aceptar la inexorable necesidad de una apertura política. Y es ahí donde, con avances y con retrocesos, en 1912, se sanciona la famosa Ley Sáenz Peña, mal llamada del voto universal. ¿Por qué mal llamada del voto universal? Porque no, era, no estaban las mujeres ahí. Bueno, faltaba más de la mitad del universo. O sea, era un avance en la participación política ciudadana sin ningún motivo. De universal, nada. Estaban habilitados a votar todos los varones mayores de 18 años, nativos o argentinos por opción y el voto iba a ser obligatorio, secreto y único. Pero el derecho a la participación política quedaba circunscripto únicamente a la porción masculina de la población, que en nuestro país es más o menos el 48% del padrón. Ahí, en ese momento... Unos años después, en 1916, con el triunfo del famoso Hipólito Irigoyen, podemos decir que la república empieza a tomar sustancia, además de nombre. Porque Irigoyen, con sus más y con sus menos, es el primer presidente electo de una manera medianamente democrática. Y no digo erróneamente el término mediano. Votó la mitad de claro. la gente que podría hacerlo. Claro. Hubo que, digo, a partir de ahí el segundo gran debate político en cuanto a la participación que se viene, se va a dar a finales de los años 40, ya con la asunción de, del gobierno de Perón, eh, luego del 4 de junio del 46, cuando asume Perón como presidente, comienza a debatirse en el Congreso la extensión del derecho del voto a las mujeres. Hoy parece una obviedad. Pero ese proyecto de ley, justo es decirlo, que lo propuso el Ejecutivo y que la UCR lo acompañó, porque también estaba a favor del voto femenino, tuvo enormes este, oposiciones en el Congreso, principalmente los partidos provinciales del Partido Conservador Popular, y como no podía ser de otra manera, de la Iglesia Católica, que decía que el ingreso de la política en las, en las familias rompía la unidad del hogar. Finalmente nuestro país en 1951, 26 de julio de 1951, sanciona la ley 13.010 que es el que garantiza el voto, perdón, 1947, el 26 de julio de 1947 es el, la ley que le garantiza el voto a las mujeres, que lo pueden ejercer por primera vez en 1951 en lo que va a ser la reelección de Perón, transformándose así no la primera, sino la segunda presidencia de Perón, sí. en el primer presidente electo democráticamente en serio. Ahí no hay vuelta. Ahí, ahí no hay votaron los ahí hombres y las mujeres. Ahí está todo el mundo adentro. Ese derecho, y acá también esto es, es bueno tenerlo en la mente, siempre que estamos en una coyuntura electoral. Mucha gente habrá pensado que es eso... Participar políticamente, hombres y mujeres, para elegir a las autoridades era una concesión del gobierno, y no lo era. Era el producto de una lucha acumulada del Exacto. pueblo a través de la historia. Y otros, tal vez inocentemente, habrán pensado que esa conquista era irreversible. Bueno, la larga historia de dictaduras, la larga historia de proscripción política, la larga historia de persecución, encarcelamiento y exterminio material de militantes políticos, sociales, sindicales, barriales y hasta religiosos, de todo el abanico, o de casi todo, mejor dicho, del abanico político argentino, marca que ningún derecho está garantizado de per se, ah, que bien. exige la observancia continua del pueblo y que exige al mismo tiempo la necesidad objetiva y material de la expansión de esos derechos Exacto. para entorpecer la posibilidad de perderlos. Este, es decir, en este breve repaso que hemos hecho, la conquista del derecho a la participación popular, como las conquistas laborales y sociales de las que mm. hablamos algún rato, están siempre en riesgo. ¿Por qué? Porque como la sociedad es un espacio de conflicto y de disputas, lo que algunos llaman grieta, lo que otros llaman lucha histórica, lo que otros llaman lucha de clases, no hay ni más ni menos que la tensión ineludible que hay entre la construcción de derechos sociales, políticos y económicos para las grandes mayorías o el mantenimiento de miserables privilegios de clase. Sí. Es bueno saberlo, es bueno recordarlo y es bueno tenerlo en cuenta este domingo cuando vayamos a votar. Y con esto termino. Nuestro país, nos guste más o nos guste menos, es un país formateado por el sistema social social extensivo en casi todo el mundo, que es el sistema capitalista. Una de las cosas que es indudable del sistema capitalista es que no busca eh, la equidad ni la igualdad de, de los sectores sociales que vivimos bajo ese régimen. Sin embargo, hay un día cada dos años donde todos valemos uno. Paolo Roca, un señor... Que declara tener una fortuna de 8.900 millones de dólares. Un, Repito, 8.900 millones de dólares de fortuna personal. Ese día de las elecciones va a valer uno como una madre, sostén de hogar de cuatro pibes, o como, que como vive en yo, William o Morris, como vos. como vos o como yo. Por eso, ese día, a pesar de la rutinización, de la buricatrización, del descrédito general de las agrupaciones políticas. Es fundamental. Es fundamental aprovecharlo. Porque el resto de los otros días de esos dos años somos desiguales. Pero en ese momento todos valemos uno. Y eso no lo dan los grupos dominantes porque son buenos. Lo tenemos porque se lo arrancamos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, a todos, eh, suerte, paciencia, reflexión y bueno, y a seguir este haciendo historia en el presente. Es una, es una noticia, yo digo nuestra historia, nuestra vida, como dicen hoy en día, es una noticia en desarrollo. Veremos qué pasa. Eh, la semana que viene estamos con ustedes y con Pablo, que es un agrado.